Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Tengo algo muy piola para mostrarles. Siempre para un coordinador de taller es maravilloso el hecho de que su gente salga a la calle. Y en este caso, la beca Rudimin, con este libro salió La Maldición de Gong. ¿Mm? Van a ver lo que es esto. Esto es una, una aventura que transcurre en lo que está bastante, bastante mainstream hoy día, que es el tema de la distopía. ¿eh? Tenemos una ciudad de Senagal que está siendo asolada por una especie de fuerza invasora dentro del propio país. Y bueno, hay un personaje, polirrayo que va a tratar de salvar justamente las conciencias, sobre todo de la gente. Y Gong, este Gong del título, es una especie de gurú maldito. Eh, lo tenemos acá, esta porquerita que está acá, Gong, eh, ahí lo tiene. ¿no? Es un ser realmente avieso, cruel. Y bueno, Polirrayo le va a dar casa, no le va a dar casa con ese casa con Z. Ustedes denle casa con ese también, ¿saben que A este libro, haciendo clic, yo les voy a dejar después en la descripción, lo consiguen por Amazon entrando en el blog de Rudimil de la VK Rudimil Así que bueno, lo dejo entonces con este libro formidable. ¿Les gusta el policial? ¿Les gusta la ciencia ficción? ¿Les gusta el terror? Todo eso está junto en este libro de terror, impresionante. Hasta pronto.